Hoy les mostraré el punto de venta móvil de LibreDTE. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Ingresamos una venta, por ejemplo, 700 pesos de azúcar más 350 de sal, el cual nos da un total de 1.050 pesos. Ahora presionamos el icono de la impresora, el cual nos generará nuestra boleta electrónica.